Venom es una cura para el cáncer. Para ser justos con el ah, desafío sí. de Venom, el simbionte alienígena no siempre encaja en las diferentes historias de Spider-Man. En Spider-Man 3, la película, es extraño que los extraterrestres se presenten de manera muy casual cuando todas las demás amenazas de la serie han sido el resultado de la experimentación científica. Sí, sí, pensándolo bien, no cuadra Venom en el mundo de Tobey Maguire. Pero cuando era chico, me chupaba un huevo, pero igual, sí, pero igual no, no encajaba, fue muy rápido todo. ¿Tifica? Quizás eso fue lo que convenció a Brian Michael Bendis de intentar hacer que la versión de Comic Ultimate Venom fuera un producto de la tecnología humana, en lugar de una intervención extraterrestre, e incluso si los extraterrestres ya estaban muy bien establecidos dentro del universo Ultimate en ese momento. Por alguna razón se decidió que este nuevo enfoque de Venom sería la creación del padre de Peter Parker como un prototipo de cura para el cáncer. Los fanáticos no estaban exactamente emocionados de ver el origen de venom reelaborado de esta manera no solo por la ofensa que esto causó a las víctimas genuinas de cáncer sino también ah, capaz que si sí, no capaz un poco ofensivo a lo que sufre el cáncer también porque no por la ofensa que esto causó a las víctimas genuinas de cáncer sino también porque es difícil imaginar cómo una cura para el cáncer podría terminar convirtiéndose en un monstruo malvado sensible <risa> que además se come a la gente por el poder porque no puedes estar 10 minutos en el universo ultimate sin que alguien sí que el universo ultimate te dio fetiche con el canibalismo <risa> quien se coma a otra persona aparentemente Magneto rompe el cuello del profesor X. Una de ah. las cosas que siempre ha hecho que la historia de ex cuello del profesor X. Ey, se escuchaba unos perros ladrando, pero no era afuera de mi casa, en el video es. A Te ver. coma otra persona, aparentemente. Y sí, se escucha. <ríe> se escucha el perro ladrando. Magneto rompe el cuello del profesor. Eh, sí, pasa. Este no, este no es afuera de mi casa, o recién. Había ladrado mi perro, ¿no? Pero... A <risas> ver del video... X. Una de las cosas que siempre ha hecho que la historia de X-Men sea tan agradable es la constante batalla de ingenio entre los enemigos, el profesor X y Magneto. Dos amigos cuyas opiniones políticas difieren enormemente. La pareja siempre se ha preocupado profundamente el uno por el otro, a pesar de que a menudo se ven obligados a luchar para lograr su propia cosmovisión. Uno de los mejores momentos de X-Men de Last Stand es okay. ver a un angustiante. Magneto cantando las alabanzas de Charles Xavier después de su muerte y nadie podrá olvidar la muerte de la pareja de Days of Future ah, Past sí. mientras pasan sus últimos momentos tomados de de este. esta solidaridad de amistad a pesar de las visiones del mundo opuestas es la razón por la que la muerte del profesor X en Ultimatum parece tan fuera de lugar, claro el gran evento que cambia el mundo que está causando terremotos y maremotos es culpa de Magneto pero los fanáticos aún se sorprendieron al leer que el líder de la hermandad de mutantes rompió el cuello de su viejo amigo y lo descartó como un pedazo de basura. Es una manera innoble para el profesor X y se siente... Totalmente de acuerdo. La forma muy pedona de deshacerse de un buen personaje. ¿eh? Completamente fuera de lugar que incluso la versión más desquiciada y destructiva de Magneto mate a su mejor... Ah. Che, sí, de romper el cuello, se parece un poco al de la película Doctor Strange, donde Wanda hace lo mismo al profe X, ¿no? Es una manera innoble para el profesor X y se siente completamente fuera de lugar que... ¿Sabes que se despidió en eso? Yo creo que sí. ...incluso la versión más desquiciada y destructiva de Magneto mate a su mejor amigo con sus propias manos. El nombre del doctor Tuma. Si las películas ah. de los cuatro fantásticos Nos han enseñado algo Aparte del hecho de que no se puede Confiar en Fox con los derechos <risa> Cinematográficos del equipo Es que los fanáticos no aceptarán ningún Intento de cambio en el personaje De Victor Von Doom No importa si es un hombre de negocios Adinerado o un pirata Informático, los fanáticos de Marvel De la primera familia Se pondrían furiosos ah, si el Doctor Doom No es señor. un gobernante férreo De un país geográficamente vago de Europa del Este. Tampoco están exactamente contentos si intentas cambiar el nombre del Dr. Tom llámalo Victor Van Damme como se le conoce en los cómics de Ultimate Fantastic Four y los fanáticos se quejarán en voz alta. Eso se debe en parte a que el cambio de nombre se siente completamente innecesario y también porque en todo caso el nombre Van Damme con todas sus connotaciones de Jean-Claude se siente más tonto que el nombre original del villano. Tenemos la esperanza de que si alguna vez volvemos a obtener una versión de los cuatro fantásticos en una película, el equipo de producción habrá aprendido la lección y llamará al personaje Victor Von Dome como sin duda preferiría Stan Lee. Ultimate Capitán América es un nacionalista, dejando a un lado el lavado de cerebro de Hydra, el Capitán América es uno de esos personajes icónicos Ay, de la puto, cultura frío, pop que siempre hace lo correcto, sabes cuál es tu posición con el cap, es educado, amable, acepta las diferencias de los demás y siempre trata de hacer lo correcto, más que un símbolo de orgullo nacional, es un estándar de oro en tolerancia y amor que los ciudadanos de Estados Unidos y los ciudadanos de muchas otras otras naciones del mundo aspiran a lograr. Por esta razón, es absolutamente extraño ver al Capitán América atacar verbalmente a los franceses, acusándolos de rendirse con demasiada facilidad en la batalla. En un momento, Ultimate Steve Rogers pronuncia la línea inmortal. ¿Rendirse? ¿Crees que esta carta en mi cabeza representa a Francia? Náticos estaban furiosos. El problema aquí era doble. En primer lugar, Uy, mensaje político oye. Esta línea parecía completamente fuera de lugar para el cap y los fanáticos en ese sí, momento creo. la sintieron como un intento de simplemente hacer que el personaje se sintiera más valiente. En segundo lugar con la ocupación estadounidense de Irak en curso en ese momento. Eso se sintió como una declaración profundamente política de acusación contra los franceses, que se habían negado a involucrarse en el conflicto y, como resultado, estaban experimentando muchas reacciones negativas por parte de los estadounidenses. Los manifestantes pacifistas de todo el mundo estaban menos que complacidos de ver a un icónico cultural estadounidense tan poderoso tomar partido en el debate en curso sobre la legalidad de la guerra de Irak. Ultimate Adventures, una parodia pobre de Batman, ¿Qué? Marvel ¿Eh? y DC tienen una rivalidad amistosa que se remonta a décadas. En este momento la mayoría de los escritores y carajo, artistas ¿sí? de cómics han trabajado para ambas compañías y no hay una animosidad real entre los dos editores de cómics aunque sus estudios cinematográficos son decididamente más hostiles entre sí, pasando a que Marvel nunca ha estado por encima de enviar un bote o dos en su competencia distinguida, burlándose del editor detrás de Batman y Superman cada vez que tienen la oportunidad. Anteriormente se publicó un cómic de Marvel que muestra a Miles Morales y Gwen Stacy haciendo una breve escala en el universo de DC, antes de quejarse que huele raro y saltar a otra dimensión. A veces estos momentos de suaves burlas no pasan tan bien. Emergiendo de los 90 y una época en la que Marvel y DC estaban dispuestos a trabajar juntos en libros cruzados. Los cómics terminaron en una situación en la que las parodias de Marvel de las propiedades de DC estaban comenzando a molestar realmente a los fanáticos de los cómics. Desde Marvel, que parodiaba el entonces popular Smallville. De series de televisión hasta Ultimate Adventures, que muchos fanáticos consideran la peor parodia de Batman de todos los tiempos. No hay mucho que decir sobre el cómic en sí, aparte de su falta de calidad. Un héroe que no es Batman llamado Hawk Owl. El Vengador de Medianoche se une a Woody, la respuesta del cómic a Robin, para luchar contra el crimen. El resultado es aburrido, poco divertido y en general no es tan agradable. Desde la conclusión de los seis números de Ultimate Adventures, solo un cómic ha vuelto a mencionar a estos personajes y parece que a Marvel realmente le encantaría que sus lectores olvidaran que esta mala parodia existió. <risa> Busca claro la solución que... perfecta para que. Uf. Qué cosas locas hay en los cómics, ¿eh? La verdad. Bueno, pero la verdad sí me gustó este video. Ok gente, espero voy a dejarlo hasta acá, Dejar el video de, de coma games, coma y como imágenes, perdón, <ríe> como imágenes abajo en la descripción, si te gustó el video, dale a me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal para más videoraciones. Y bueno, espero hasta acá, soy yo soy Última, y nos vemos, bye echado adiós, a puta madre de no los fríos, bye bye, bye.